Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y aún me estoy muriendo de gripe, please send help. Ah. Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, regresos, nuevas series y mucho más, así que comencemos. En nuestra primera noticia tenemos a Carmen Sandiego. En el anterior video les comentaba que Netflix estrenará un episodio interactivo. Y es que ahora tenemos un tráiler oficial donde podemos apreciar cómo será este episodio. Este capítulo especial verá la luz el 10 de marzo y en él seguiremos a la protagonista y podremos decidir sus pasos siguientes. Recordemos que la plataforma de streaming ya ha ofrecido a sus suscriptores otros capítulos interactivos. El más famoso sin duda es el de Black Mirror Bandersnatch, estrenado en diciembre del 2018. En esta ocasión será la serie animada Carmen Sandiego en la que los usuarios tengan la oportunidad de decidir los pasos de su protagonista. Continuando con las noticias, Cartoon Network anunció una nueva película titulada Ben 10 vs. The Universe, que será el primer largometraje del reboot de Ben 10. Dicho filme se encuentra actualmente en producción y contará con nuevos personajes, escenarios y poderes para Ben. Dentro de su sinopsis tenemos que Ben deberá viajar al espacio mientras su prima Gwen y el abuelo Max protegerán a la Tierra. Sin embargo, luego de haber sido engañado por el villano, Ben deberá buscar la forma de volver a la Tierra para salvar el día. Esta cinta verá su estreno a nivel mundial a finales de este año. Continuando con las noticias, Warner Bros. Animation reveló un nuevo video promocional de Superman Red Zone, la nueva película animada de DC Comics. Este largometraje se encuentra basado en el cómic publicado en 2003 por DC bajo el sello Elseworlds siendo su autor Mark Miller. Dentro de su argumento tenemos un Kalel que aterriza en la Unión Soviética, creciendo con ideas comunistas radicales que podrían cambiar el curso de la Guerra Fría. Superman Red Sun se estrenará el 25 de febrero en formato digital y el 17 de marzo por Blu-ray y DVD. Y hablando de estrenos, ya puedes disfrutar de la séptima y última temporada de La Guerra de los Clones por Disney+. Plus. La última temporada de 12 episodios de la serie animada llega casi 6 años después de que la temporada 6 llegara a Netflix. El popular spin-off debutó en Cartoon Network en 2008 y se postuló para cinco temporadas. Luego se trasladó a Netflix en 2014 para lo que se pensó que sería una temporada final, llamada The Lost Missions. Así que si eres fanático de esta franquicia, no te puedes perder el épico final de esta travesía. Entre otras noticias, Nickelodeon International ha adquirido los derechos de la serie de comedia animada Best and Bester. La serie se enfoca en dos mejores amigos obsesionados con comparar las mejores cosas de todos los tiempos, mientras disfrutan del poder de transformarse en lo que quieran una vez al día. Continuando con las noticias, el servicio de streaming Disney Plus confirma un revival de la familia Proud, que se llamará The Proud Family Louder and Prouder, y además contará con miembros originales del reparto. La producción de la serie está en marcha con una fecha de lanzamiento aún por anunciar. Por los momentos, contamos con una única imagen promocional, donde podemos apreciar que han pasado algunos años por la apariencia de Penny, Trudy, BB y C.C. Los episodios de la serie original de Disney Channel están disponibles en Disney Plus mientras espera este estreno. Continuando con las noticias, si eres de los que amó la primera temporada de Infinity Train, esta noticia es para ti. Y es que Infinity Train hará su debut en formato casero el próximo 21 de abril. Esta presentación especial en DVD incluye comentarios, documentales, animaciones y mucho más. Infinity Train Book One en DVD tendrá un precio de $14,97 dólares estadounidenses. Toda una belleza que todo fan de la animación debería tener. No es de extrañar que en un futuro cercano saquen un formato con la segunda temporada, o quizás una edición especial que incluya ambas temporadas. Entre otras noticias, la tercera temporada de la serie animada de Castlevania ha presentado su tráiler oficial. Este estreno se encuentra previsto para el próximo 5 de marzo. Recordemos que esta serie de Castlevania se encuentra basada en el videojuego Castlevania 3 Dracula's Curse, lanzado en 1989 para NES, una aventura ambientada en 1476. En la que el cazavampiros Trevor Belmont derrota a Drácula, y que en esta ocasión deberá enfrentarse a nuevas fuerzas oscuras con Alucard y Camila tratando de recuperar el poder. Continuando con las noticias, ya tenemos confirmada la fecha de estreno de la onceava temporada de Archer, y esto será para el día 6 de mayo. En esta nueva temporada, Sterling Archer finalmente despertará de su coma de 3 años. El programa estrenará los primeros 12 episodios, y estarán disponibles en Hulu al día siguiente. Pasando al mundo del cine, Paramount está entusiasmado por el lanzamiento de su nueva película Rumble, una comedia familiar animada. En el tráiler recién estrenado tenemos un primer vistazo al mundo más grande de la lucha de monstruos. Aquí nos presentan la aspirante a entrenador adolescente Winnie y al adorable monstruo que sueña en convertirse en un campeón. Rumble se estrenará el 29 de enero del año 2021. Continuando con las noticias tenemos una muy hilarante, ya tenemos en puertas el final definitivo de la serie animada Steven Universe y es en este momento donde las especulaciones y teorías están a todo dar, pero no hay nada que avive más la llama del fandom que material filtrado, para este momento hay tres audios filtrados de los últimos capítulos de Steven Universe Future y la verdad es que se escuchan muy reales. El primer audio ya se encuentra confirmado y se escucha a Steven en una discusión con las Crystal Gems. Allí sale a flor de piel la teoría de un Steven corrupto, ya que luego de un accidente de auto donde Steven estrella la camioneta con Greg dentro, las chicas intentan hablar con él pero Steven se niega ante cualquier tipo de ayuda. El segundo audio no está confirmado, pero escuchamos nuevamente a Steven tratando de resolver sus problemas. Solo dura unos 12 segundos, pero es realmente aterrador cuando escuchamos a Steven llorar tan histéricamente. Entre sollozos se alcanza a entender qué dice. Nunca hubo problemas, ¿qué debo hacer?, ¿Cómo dejo atrás todas las cosas por las que he pasado? ¿Cómo vivo la vida si siempre siento que estoy a punto de morir? Bastante preocupante, ¿cierto? Para este momento ya existe un tercer audio, donde Steven le pide matrimonio a Connie. Pero él da a entender que es para vivir como este Bonnie y solucionar sus problemas juntos. Como es de esperar, Connie le dice que son muy jóvenes y que quiere vivir su vida por sí misma. ¿Te a mí? ¿Mí? Y si lo detallas, la verdad es que las voces son idénticas a la del cast original, por lo que es muy probable que esta sea una filtración real. Además, la mayoría de estos audios han sido dados de baja en YouTube, por derechos de autor. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que todo esto es real o fake? Por lo pronto, la respuesta la tendremos dentro de pocos meses. Exactamente, el día 6 de marzo se estrenan estos episodios en Cartoon Network en Estados Unidos, pero ya se ha confirmado su estreno en Latinoamérica para el día 3 de abril. Pasando al mundo de los videojuegos, hace pocos días se dio a conocer Samurai Jack Battle Through Time, una producción de Adult Swing Games y Soleil, inspirado en la icónica serie animada de Jendi Tartakovsky, el cual estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. En su tráiler oficial podemos ver que la historia se centrará en una etapa previa al combate final de Jack y Aku, donde nuestro héroe deberá viajar a través de diferentes épocas para lograr enfrentarse a su enemigo y lograr derrotarlo. Según IGN, este será un juego hack and slash con un estilo de arte 3D que ha sabido conservar el estilo de la serie animada. Hasta el momento solo se sabe que este proyecto se lanzará en verano de 2020. Las buenas noticias no paran y es que ya se encuentra abierta la convocatoria de Pixel Alt 2020. Recordemos que este evento cuenta con la presencia de ejecutivos y las principales cadenas internacionales de distribución, como lo son Warner Animation, Cartoon Network, Nickelodeon, Netflix, Sony Pictures, entre otros. Además cuenta con una serie de actividades como clases maestras, talleres, clases de negocios, así como el Pitch Idea 2, que es un speed pitching para garantizar que cada serie finalista sea revisada al menos por 10 ejecutivos de diferentes televisoras y distribuidoras internacionales. Por ejemplo, anteriormente la ganadora del evento Girl Power de Pixel Alt fue Madeline Triviño, quien es la autora del corto animado El Bosque Olvidado. Una hermosa animación con aires misteriosos y fantásticos que tal vez te recuerden Gravity Falls o Más Allá del Jardín. Sin dudas, un fantástico evento lleno de propuestas que merece la pena ser presentadas. Este es un evento realizado anualmente en México. Así que si eres de estos lares y deseas presentar tu proyecto, te dejaré el enlace para acceder en la descripción. Para finalizar, tenemos el regreso de una niña muy aventurera. Y estoy hablando de Hilda, quien luego de casi dos años finalmente regresa con su segunda temporada. En cuanto a su argumento, la segunda temporada cubre el libro Hilda y el Bosque de Piedra, siendo la siguiente publicación disponible Hilda y el Rey de la Montaña lanzado en el pasado 2019. Recordemos que en esta historia seguimos a una niña viajar por unas tierras donde los elfos mágicos y los gigantes reinan. Una ciudad bulliciosa de Trollberg y junto a sus amigos deberá afrontar diferentes adversidades. ¿Y tú esperas con ansias el estreno de esta segunda temporada?